¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cup. ¿Queréis conseguir todas las insignias? ¿Estáis hartos de que os salgan misiones imposibles? Este es vuestro vídeo Ahora os voy a dar un truco, un consejo Para poder conseguir todos los cometidos que queráis Dejar un like chicos, siempre está bien De momento tengo por aquí que hacer este cometido Lo voy a hacer, que es romper 50 objetos Por este coche, creo que es el... Bueno, lo que iba diciendo Voy a echarme este cometido rápidamente Vale chicos, insignia ganada Cometido muy bien hecho Muy rápido, es fácil, como habéis visto Bueno, ahora os voy a decir Lo que realmente queréis saber Hay un lugar, hay un mapa en el juego que se llama Valle helado que es un lugar propicio a conseguir bueno esas insignias que son tan difíciles de conseguir como pueden ser quizás mirar a mí el otro día por ejemplo me salió a hacer mata a 10 o 15 enemigos en una partida eso es una burrada quizás te metas, consigas matar 5 o 6 os vais al Valle helado y hay una cosa que se llama tren chicos ¿Qué vais a hacer con el tren os vais a subir una y otra vez Conforme salgáis, marcha atrás para adentro Empezáis a dar vueltas y vueltas Y veréis que quizás tardéis poco Quizás tardéis un poco más Pero bueno, iréis matando a gente Sin que a vosotros os consigan dar Con ese vehículo que os hayan asignado la misión Eso por una parte chicos Otra parte Las misiones que te plantean bueno, recorrer tantos metros con el coche que es prácticamente imposible Sin que te den, sin que te den ningún power up Sin que te choques Puesto que los coches contra la máquina o contra otros jugadores online Van a ir a por ti Te van a querer dar Y si no te quieren dar, te van a dar sin querer Estate por seguro Cabe la posibilidad que al salir por mala suerte quizás te choques con alguno en esta misión de recorrer tantos metros os montáis en el tren porque os va a contar la distancia recorrida que será alrededor de 100 de más o menos 100 bueno vosotros empecéis a dar vueltas y vueltas y vueltas y podéis conseguir ese cometido que yo por ejemplo o vosotros no, no, no habéis sido capaces de conseguir por vuestra cuenta en cualquier mapa, en el estrecho, en la luna en el volcán, en cualquier sitio Vosotros siempre os hago un cometido Pensad, vale Lo puedo hacer fácil, bien No es tan fácil Puedo hacerlo en el valle helado con el tren O allá que voy Nada chicos, espero haberos ayudado A más de uno, sé que muchos Conoceréis el truco Otros seguramente No, nada Espero que a esos pocos o muchos No lo sé, espero haberos Ayudado bastante Dejar abajo el like chicos Y nada, darle fuerte a Crash of Cards